Bueno, eso fue de una. Bueno, buenas tardes. Creo que ya estamos en vivo nuevamente aquí hoy viernes con un nuevo entrenamiento. Siguiendo la siguiente. Uy. Feedback. Siguiendo. La... Uy, uy, uy, uy. Tengo un eco aquí. A ver, necesito eh, sí, quitarlo. En un segundito que ya se me abrió mi página mi página de Facebook y estaba haciendo un eco. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Vamos a ver quiénes nos saludan aquí, nuevamente aquí con Vladimir hablando sobre áreas de miembros, pero esta vez les vamos a enseñar unos truquitos que Vladimir en su eh, momento de cacharreo encontró y encontró una solución bastante buena para las personas que están trabajando con cartas de ventas en páginas de WordPress. No importa que usen Elementor o usen el Chita Builder. Obviamente, con, con Chita Builder es mucho más fácil hacer la integración. Pero la idea es eh, usar las áreas de miembros que tenemos disponibles en Chita, muy fáciles de crear. Tres clics y están creadas a tener que estar instalar eh, plugins externos en nuestro sitio de WordPress, complejas configuraciones, código, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Vladimir hoy nos va a mostrar... Eh, Cómo hacer esto de la integración de áreas de miembro en chita en páginas de WordPress. Antes de eso, bueno, vamos a saludar a la gente que está por aquí. Marilule hoy está en primera fila. Vean, Marilule Mari hoy de primerita. Hola, hola. Eh, Diego Flores, Saludos. Creo que Mario muy vivo. García. Diego Sánchez, que estaba ahí de otra vez. Eh, Rubén Colomo, Gabriela Guilenea. Buenas tardes. Buenas, por, buenas tardes a todos. Mario García, saludos, Mario. Oye, Mario García. Recuerden que, eh, como siempre, eh, los que estamos viendo esta transmisión en vivo, pongamos ahí numeral en vivo y los que la están viendo en repetición, pongan ahí numeral repetición para que tengamos ahí todos los datos de quienes están participando en vivo en estas reuniones de los viernes y hoy como hemos venido haciendo ya cuatro, cinco, este es el quinto viernes que estamos dando entrenamiento, ¿no, Vladimir? ¿No sí, sí micro. ya es como el quinto. Ya el, el quinto, quinto eh, eh, pero, pero han sido, uf, muy buenos. De hecho, eh, miramos aquí en Nobles a ver cómo es. Unos, unos eh, entrenamientos bastante interesantes, eh, no tanto de, de funcionalidades de las aplicaciones, de las herramientas, sino más, un poco más a fondo en la práctica, en lo que, con lo que tenemos que lidiar en el día a día en nuestros proyectos, en nuestras configuraciones. La idea es mostrarles aquí eh, un poco más allá de lo que se puede hacer con la plataforma, con las diferentes integraciones, con las diferentes automatizaciones, para que ustedes puedan desarrollar sus propias estrategias de manera efectiva. Entonces, ese es el sentido de estos entrenamientos en otra, más adelante, la idea sí va a ser de pronto hacer algunos entrenamientos sobre algunas aplicaciones específicas, las aplicaciones que más eh, se usan en nuestro negocio de marketing digital, y estaremos organizando esos nuevos entrenamientos eh, ya muy puntuales sobre cada una de las aplicaciones. Eso sí nos va a llevar varios días por aplicación, entonces ya necesitamos una mejor preparación. Pero estos son ideas prácticas para que ustedes puedan desarrollar sus estrategias de marketing digital. Eh, vuelvo aquí a ver quién más está. Patricia Loaiza. Mariluna nos dice que ya está de regreso en México. Ah, sí, por ahí te viene una foto con James en un hotel, Mariluna. Estabas aquí en Orlando, pero no viniste a saludarme. Qué ingrata. No, sí, no. Esto... Bueno, antes, antes de que Vladimir nos maraville con esta cosa que nos va a mostrar el día de hoy. ¿Qué cara hizo Sergio cuando le mostré todas las cositas que se podían hacer? Oh, realmente, realmente me gustó muchísimo, me gustó muchísimo cuando Vladimir mostró algo que había desarrollado para él, para, para un cliente suyo. Eh, tanto, me gustó tanto que le dije que teníamos que hacerlo y, y se relacionaba con el mismo tema de la semana pasada de las áreas del miembro, así que fue perfecto porque me encanta darle continuidad a las cosas que hacemos y así hemos venido haciéndolas todos estos viernes. Eh, entonces, voy a hablar, voy a contarles un, po, unas, un par de cositas antes de que Vladimir empiece con el entrenamiento el día de hoy. Eh, vamos a continuar trabajando con lo que hicimos el viernes pasado, las áreas de miembros que creamos el viernes pasado, solamente que esta vez. Vamos a usar WordPress como carta de ventas y vamos a ver cómo podemos usar las áreas de miembro de Cheetah en WordPress. Entonces, antes de eso, voy a hacer un paréntesis porque uno, quiero aclarar algo con respecto a, a los planes. Pues ya todo el mundo sabe cuáles son los planes que tenemos, pero si de pronto se pasó no haber comentado sobre los nuevos planes de, de, de solo, solo Cheetah y Cheetah WordPress. Eh, estos planes, eh, lo único que cambia con todo el, el tema de comisiones como afiliado es que para estos planes no hay segundo nivel de comisiones y la comisión del primer nivel es solamente el 30%, no es el 100%. La idea de esto, ¿por qué es? Porque para poder dar un precio tan bajo como el que se dio para ese plan eh, necesitamos sacrificarnos todos, tanto la compañía como todos nosotros. Así que, si quieren promover estos planes de 14 dólares y 19 dólares, eh, lo pueden hacer, obviamente. Imagino que mucha gente eh, ha tenido, recibió esto como algo bueno para sus clientes. Pero en este caso muy particular, eh, cuando vendan un plan de estos, ya sea chita o chita para WordPress, chita más WordPress, perdón. Eh, solamente vamos a recibir el primer mes el 30% y el recurrente seguirá el 30%, pero ahí sí ya el segundo nivel, por el segundo nivel no vamos a recibir comisiones en ese plan de resto, todo continúa exactamente igual eso quería aclararles porque pues por ahí había habían algunas eh, confusiones con el tema en soporte técnico aquí en el grupo de Facebook y quería que tuviera, todo el mundo tuviera claro este tema eh, lo otro que quería hablarles es algo referente a unas nuevas regulaciones que están habiendo aquí en Estados Unidos con el tema de fraude, con el tema de, de engaños a través de diferentes eh, ofertas por Internet. Eh, se están creando muchas estafas y la Fe, Federación de Negocios, la Comisión de Negocios de Estados Unidos Federal, está aplicando mano dura a este tipo de, de comportamientos o de estrategias para para ganar dinero, entonces dentro de eso entra el tema del sistema de afiliados. Entonces, eh, están mirando con lupa todo este tipo de negocios, de hecho, la federación o la comisión se comunicó con la compañía para explicar lo que estaban haciendo y para que nosotros revisáramos cómo estábamos ofreciendo este sistema de afiliados. Entonces, la recomendación aquí de nuestro CEO, Eric Salgado, es que debemos ser muy cuidadosos con lo que ofrecemos, no podemos hablar de comisiones que la gente puede ganar, de tanto dinero que la gente puede ganar, si ustedes quieren mostrar lo que ustedes han ganado, tienen que dejar muy claro y muy grande que esas comisiones no son muy comunes y que no todo el mundo las va a lograr, porque esa es la realidad, o sea, no todo el mundo tiene éxito, no todo el mundo se gana 50 mil, no todo el mundo se gana 100 mil, eh, esa es la realidad, la mayoría que trabajamos en esto Comenzamos ganando muy poquito. Si logramos coger el, el tiro a este tema, podemos ganar mucho más dinero, pero realmente no todo el mundo gana cantidades de dinero. No, y los que lo han hecho, serio, ellos mismos dicen que ha sido trabajo muy duro. O no? sea, ninguno de los que la lo ha ganado, que realmente la han hecho bien, por ejemplo, no mira al mismo Rubén, al mismo Luis Sosa, todos, esos, pero todos los que están aquí en Vídeo que han ganado buenas comisiones pues son personas que llevan tiempo y que han creado mucho contenido y esas es horas de trabajo, que incluso yo, por ejemplo, soy de los que casi ni grabo videos, más que todo como agencia de trabajo para empresas y eso, pero los que se han dedicado a afiliados, ellos saben y los que han ganado buenas comisiones, que eso hay, lleva mucho trabajo y siempre es bueno comentarlo, porque es verdad que ahí a la larga, ¿quién se perjudica? Pues si se perjudica la compañía, nos perjudicamos todos, porque lo peor que podría pasar es que hagan que Bildero quite el sistema de comisión y ahí sí ya y se acaba el, la, la, la, la, dice? la las comisiones tan generosas que están ganando. ¿no? Bueno, ahí, ahí el tema, eh, pues nosotros como compañía no estamos incumpliendo con ninguna de las regulaciones, pero sí tenemos que hacerle ver a los usuarios, eh, a los afiliados que tienen que manejar este tema con mucho cuidado. O sea, no está permitido, por lo menos, están mirando mucho el tema de que tú hables de que puedes ganar mucho dinero enfrente de una gran mansión o enfrente de un carro de 100 mil dólares porque eso está tratando de hacerle ver a la persona que puede llegar a tener lo mismo cuando eso no es cierto. Entonces, la recomendación aquí es que manejen este tema de promoción de afiliados con mucho cuidado, aunque las regulaciones son muy estrictas para Estados Unidos, la compañía está en Estados Unidos, aquí sí que, si cualquier mala práctica es eh, de alguna de los sitios web que están dentro de, dentro de la plataforma, es detectado por esta compañía en ciertas estrategias que están planteando y le comunican a la compañía de que esta página tiene que ser cerrada, ustedes van a salir perjudicados. Entonces, lo mejor que pueden hacer es que cumplamos con las políticas, eh, hagamos bien las cosas, no prometamos cosas que realmente la gente no va a poder lograr y de esta manera pues, todos vamos a estar bien en, en este tipo de negocio. Entonces, eh, nada, eso era lo que quería contarles. Pero ahora entremos en materia porque ya me robé 12 minutos de, de este tema y no era la idea, pero había que aclararlo. Así que, Vladimir, claro. yo creo que hagámosle a ver cómo, cómo, cómo es el, el desarrollo del día de hoy. Bien, súper. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a partir de lo que ya teníamos de hace ocho sí. días, que era eh, ¿qué? lo que era el área de miembros. Acuérdense que habíamos creado un sitio en Chita, habíamos creado todas estas páginas de miembros, etcétera, ¿no? etc. Aquí las tengo. Tenemos el área de miembros del plan 1, el plan 2, del plan 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, hoy lo vamos a enfocar es a mostrarles las diferentes formas de poder trabajar con estas áreas de miembros cuando no tenemos Chita. Por ejemplo, si tú eres una persona que está acostumbrada a trabajar, por ejemplo, con WordPress o con algún otro CMS, construir páginas, entonces, pues obviamente... Eh, la idea es que puedas también ver cómo puedes utilizar las áreas de miembros que tienes en Chita. Y lo otro importante es que, eh, por ejemplo, si tú estás empezando con este tema de las áreas de miembros, no eres muy experto, no llevas mucha, mucha dinámica, pues te recomiendo mucho que veas, primero que aprendas a crear las áreas de miembros en Chita, que ya lo vimos el hace ocho días y fue muy, pero muy fácil. En un par de clics, creamos las áreas de miembros, los productos, los pagos y todo. Entonces, si tú vas a empezar con el área de miembros, pues la idea es que lo aprendas a hacer en Chita, que es muy fácil, muy rápido, siguiendo los entrenamientos que ya hicimos hace ocho días y incluso los tutoriales que tenemos de Chita en la base de conocimientos. Y lo otro es que, si como te digo, te estás empezando, muchas personas a veces, cuando están usando, quieren crear un área de miembros en WordPress, incluso los que ya lo manejamos eh, de antes, pues sabemos que a veces hay que instalar plugins, hay que hacer muchas configuraciones técnicas complicadas, y eso hace que de pronto no sea tan fácil como en el Chita crear una área de miembros. Entonces, en WordPress a veces, eh, lo digo yo porque yo he usado varios plugins de áreas de miembros, como MemberPress, eh, como MemberSites, que son varios plugins que son buenos para WordPress crear áreas de miembros. Yo mismo las he creado en WordPress antes de conocer eh, Builderall, las creaba ya con esos plugins y me llevaba mucho tiempo configurarlas, configurar los logins, los accesos, bueno, en fin. Entonces... ¿Se puede hacer? Claro que sí. Obviamente en WordPress se puede hacer muchas cosas con muchos plugins, pero requiere tener un conocimiento de lo que es WordPress, ¿sí? Y de los diferentes plugins y configurarlos. Y pues obviamente eso ya da tiempo y la curva de aprendizaje más larga. En cambio, cuando yo conocí las áreas de miembros, de hecho, voy a empezar mostrándole rápidamente, no sé si te parezca bien, si te mostramos el cliente que yo le hice para que ellos se ilustren, o empezamos de nuevo mejor. Y lo muestro al final. Pero bueno, lo muestro al final mejor. Lo muestro al sí. final para que lo veamos. ¿Cuál es la idea? La idea es que podemos ver cómo, por ejemplo, podemos usar las áreas de miembro que tenemos en Chita, usarlas dentro de un sitio que ya tengamos en WordPress. Por ejemplo, si ya tienes una carta de venta en WordPress, voy a mostrar una que yo ya tengo acá. Pero lo primero antes de, perdón, antes de eso es cómo crear un sitio de WordPress con el Cloud de Builder. Porque acuérdese que en Builder ya tenemos la opción de comprar un Cloud, o sea, un, una, un espacio en disco, una CPU, y ahí instalar todos los sitios de WordPress que queramos para las tiendas. Y eso lo hacemos muy fácil con la herramienta aquí en, en Builderall. Tenemos lo que son eh, WordPress, le damos clic y aquí se nos va a abrir lo que es eh, la herramienta para comprar tanto un cloud como instalar un sitio de WordPress. Entonces mira que en Builderall podemos no solamente trabajar con Chita y todo lo que hay dentro con la herramienta, sino con cualquier sitio de WordPress si tú ya vienes acostumbrado a trabajar con WordPress, por ejemplo. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, yo ya creo un sitio que se llama Ares de Miembros, con ese es el que vamos a trabajar hoy. Pero crear un sitio aquí de WordPress en cloud, pues primero tienes que comprar un cloud. Aquí si tú ves, aquí ya tengo yo en este ejemplo, tengo dos cloud. Tú puedes comprarte uno. Hay varios, eh, hay planes muy económicos. Ya depende de las necesidades que tenga tu proyecto, compras uno. Ya después te vienes aquí a sitio y le das crear nuevo sitio y crear un sitio de WordPress tan fácil como esto. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí miembros. Eh, miembros. Le colocas un nombre a tu sitio Aquí ya te dice en cuál de los cloud que ya tienes comprado vas a querer instalarlo. Entonces ya tú aquí eliges, por ejemplo, voy a elegir este. Aquí le colocas el, el subdominio que va a tener por defecto el sitio. Mientras no le tengas un dominio conectado, le colocas el que quieras, le va a continuar. Si ya tienes un dominio apuntado a Builder, aquí simplemente escribes el dominio y lo conectas. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a saltar este paso para no hacer eso demorado. Y acá ya le colocas un nombre de usuario a tu cuenta de WordPress. Entonces aquí ya le colocas administrador, por ejemplo, o, lo, o el nombre que tú quieras. Que estos son los datos que vas a tener que saber para poder acceder a, a tu sitio de WordPress. Aquí el correo administrador y aquí una contraseña. ¿Listo? Y ya después tú le vas a dar en siguiente. vamos a colocarle aquí una. Siguiente. Y aquí por último, ya, le, ya aquí nos muestra como la configuración general y le damos crear sitio web ahora. Cuando le damos crear sitio web, ya nos va a mandar de una vez aquí a donde tenemos los sitios y nos va a salir nuestro sitio, el que recién creamos, y nos va a salir con un aviso que dice se está creando el sitio. Pues puede demorar 5 hasta a veces 10 minutos, depende también de la velocidad del internet, pero eh, ya después de que pasa ese tiempo, ya te queda este cuadrito, por ejemplo, en este caso, áreas de miembros que ya cree Y ya, pues, si me voy a entrar al sitio, pues, simplemente le digo acá, toco este enlace y me lleva de una vez al sitio principal. Aquí ya lo que yo debo hacer, voy a salirme a cerrar la sesión. Siempre que tú entras a, al admin, te va a traer a este lugar, a este sitio, y aquí colocas ese, el, el, el, el, el usuario administrador que ya tenías para este sitio web. Entonces, aquí es donde mmm, vamos a colocar, ah, ya, ni, ya ni me acuerdo cuál fue el que colocamos para esto. Vamos a colocarlo acá, mmm, creo que fue, creo que fue admin. Bueno, aquí donde precisamente es colocar los datos. Si te olvida, por ejemplo, cómo es acceder. Antes aquí, administrar website. Aquí vas a administrar, eh, bueno, lo que son eh, cambiar la clave. El usuario, puedes poner el mismo correo. También igual que el administrador para poder entrar a lo que es tu sitio web. Creo que es área de miembros. Miembros es el administrador. Y acá la contraseña, la que asignaste, y ya te va a dejar entrar de una vez a tu sitio de WordPress. Listo, aquí yo ya entré. Entonces, bueno, esto es para los que ya manejan más que todo, vuelvo y digo, WordPress. Yo, por ejemplo, manejo mucho en WordPress, maqueto todo con el constructor de Elementor, que es, es, pues para mí es uno de los mejores que hay, pero hay muchos. Hay Visual Composer, hay, bueno, eh, King Composer, está City Origin y otra cantidad. Ya cada uno, depende cómo ha construido sus proyectos en WordPress, lo hace. Yo acá, por ejemplo, yo ya tengo mover a, a páginas y en páginas yo ya tengo creada la carta de ventas, aquí la tengo. Vamos a abrirla para verla. Eh, esta carta de venta ya la tengo creada aquí en elementos Como vemos, es una carta de venta de plantilla básica. Y aquí al final me creé los tres planes. Mira que estamos haciendo, hice lo mismo que ya habíamos hecho en Chita. ¿Te acuerdas que hace ocho días en Chita hicimos una, una, una carta de ventas eh, y pusimos los tres planes? Bueno, aquí yo me diseñé más básicamente de rapidez los mismos tres planes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que si tú ya tienes una carta de ventas en WordPress con cualquier eh, maqueta que tengas allá, pues la idea es que puedas integrar lo que ya hicimos con las áreas de miembros, todo lo que hicimos en Chita dentro de WordPress para que no tengas que usar plugin de área de miembros en WordPress, etcétera, etcétera, y evitarte toda esa configuración tediosa. Entonces, por ejemplo, acá eh, vamos a darle aquí a editar con elemento para editar el, el... Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar... Eh, bueno, esto lo damos por acá abierto. Etcétera. Bueno, vamos a editar la carta de ventas. ¿Cuál es la idea? Poder conectar esta carta de ventas que tengo hecha aquí en Elementos de WordPress. Esto también aplica mucho para, para si tú tienes el plugin de Cheetah Builder, que ahorita lo vamos a ver cómo vamos a sacarle provecho al Cheetah Builder. Y ahí le voy a hacer un comentario muy bueno sobre, sobre las funcionalidades que hay que hacer, que se le pueden agregar para, para uno sacarle provecho a todo lo que tiene el plugin de Cheetah para WordPress bueno, mira, yo ya aquí estoy en esta parte. Lo que yo debo hacer es lo mismo que hice la vez pasada con la carta de, de, de ventas de chanchita. Era más fácil porque yo tocaba el botón. No sé si se acuerdan que yo tocaba el botón y con el botón yo seleccionaba Super Checkout y seleccionaba el plan, ¿se acuerdan? Entonces, yo estaba acá, me acuerdo tanto que estábamos en la página de ventas. Eh, lo voy a mostrar rápidamente para que se ilustre. O sea, voy a estar haciendo de manera paralela las dos cosas para que se, se ilustren cómo es la configuración. Aquí en esta página de ventas del Chita, ahí esperamos que cargue en la parte de abajo, cuando aparecen los planes, conectamos con un par de clics directamente al Super Checkout. En este caso, como vuelvo y digo, eh, esto no es parte del, el sitio que tenemos aquí, eh, la carta de ventas en WordPress, no es, no es parte de, de Builderon y este Super Checkout, pues obviamente nos va a tocar hacerlo de manera manual, pegar el enlace. Vamos a buscar aquí la parte de planes acá Lo que hicimos el pasado fue tocar acá y darle aquí donde dice establecer enlace. Tocamos Super Checkout y escogíamos el plan y mira, ya me ponía aquí el link. Entonces, lo mismo voy a hacer. Copio este link aquí, lo voy a copiar manualmente y me vengo aquí al elemento, al plan 1. Toco el botón, por ejemplo, para los que ya manejamos elementos y lo pego acá donde dice enlace. Y ya lo pegué. Aquí le configuro también que abrir una ventana nueva. Sí, y listo. Y lo mismo hago con los, con los otros planes. Voy aquí al plan al plan 2, el botón 2. Si es que me estoy como que ahora sí haciendo, sacando los links del, de los productos del Super Checkout, los estoy sacando y me los estoy llevando aquí para Elemento, para la carta de ventas que ya tengo hecha en Elemento. Entonces, de esa manera, vamos al plan 3. Lo que quiero que vean es que no importa dónde tengas la carta de venta, sea en WordPress o en Chita, tú puedes conectar los links de pago del Super Checkout directamente, solamente conociendo el enlace que corresponde a cada plan. En este caso, ahí los estoy copiando. Vamos aquí a cambiar una configuración de abrir una ventana nueva. En este también abrir una ventana nueva. Y listo. Pero digamos que tú ya tienes el dominio en WordPress y aquí viene lo importante. Tú tienes el dominio, por ejemplo. Minegocio.com, aquí en WordPress, y tiene la carta hecha aquí en WordPress, como la estoy mostrando. Y también quiere, no quiere llevar a la persona al, al dominio genérico que genera, eh, genera Builder. Acá, por ejemplo, si yo abro el área de miembros, plan 1, mira que aquí me sale en un dominio, un subdominio genérico que me genera el eh, cheetah para esta página no tiene mi dominio real, que por ejemplo sería el dominio tunegocio.com ¿cierto? Entonces yo a la gente no la puedo mandar a esta página directamente porque la estaría sacando de mi dominio que tengo en WordPress. Entonces lo que vamos a ver es cómo incrustar, como digo yo, cómo incrustar a un beber lo que es esta área de miembros allá en WordPress. Para eso, que necesitamos? Necesitamos tener el enlace de Chita de las áreas de miembros, por ejemplo, este es el plan 1, lo copiamos, y aquí en WordPress en páginas nos vamos a crear una página para cada área de miembros y ahí dentro de esa página de WordPress vamos a meter nuestra área de miembros de Chita. O sea, meter una página de Chita dentro de una página de WordPress para, que me, para hacerme entender un poquito más fácil. De esa manera, aunque tú todas las áreas de miembros las hiciste allá en Chita, en, en Builderall, las vas a poder mostrar y tus clientes van a navegar es en tu sitio de WordPress. Eso fue lo que yo hice para un cliente porque el cliente ya tenía un sitio Word, de hecho en WordPress y me dijo, oye, yo ya quiero que todo lo que vayas a hacer, que es lo que trata, me lo hagas en mi cuenta de WordPress. Y yo dije, uy, pero ¿cómo lo hago? Sí, bueno, yo lo puedo hacer en, en WordPress, pero me demoro más. Voy a hacer rápido las áreas de miembro y todo lo demás, los pagos y áreas de miembros allá en Chita, y lo meto todo dentro de WordPress, para que la gente navegue dentro del mismo sitio que ya estaba creado, pero que en la interfaz, o sea, lo que está navegando realmente sea de Chita, pero embebido en WordPress. ¿Listo? Entonces, mira, yo aquí ya lo hice, y aquí, y aquí ya lo hice, fue con el, con el, mira, yo abro esta página, ver, y abro la pestaña nueva de esta área de miembro 1, ya la creé, y mira que aquí estoy en WordPress, de hecho, mira aquí la barrita de arriba es la de WordPress, pero estoy viendo que el área de miembros 1 como si estuviera en Chita, pero estoy dentro de WordPress. Entonces, ¿esto por qué es útil? Porque primero, si tú ya tienes tiene la facilidad de usar eh, WordPress para construir tus cartas de ventas, tus embudos y demás, simplemente es, haz lo que hagas, tienes que hacer en Chita con red de miembros, y viene y las metes acá, o si incluso como en, tu, en mi caso, un cliente te lo pide, que ya tiene un sitio hecho en WordPress, entonces eh, tú le puedes decir, claro, yo te puedo hacer las red de miembros, y tú se las puedes hacer rápido, allá en Chita, que es fácil y sencillo de hacer, entonces esa es la forma, por ejemplo aquí, lo incrusté con, la, con, la, con el plugin de, qué? de Chita Builder, si yo lo veo aquí, editar con Chita Builder, mira que, que esta página, está creada es con el plugin de Chita, no está con elementos, entonces, aquí es donde viene lo que yo les quería mostrar. Y es que no solamente puedes incrustarla eh, con el plugin de Elementor, sino con el mismo plugin de Chita Y los que ya han usado el plugin de Chita se dan cuenta de que eh, el plugin de Chita no tiene área de miembros o sea, no funciona con área de miembros de una manera fácil. Entonces, lo que hacemos es incrustarlo de manera manual, como lo hice acá, con un código eFrame, y lo incrusté aquí en el, el plugin de Chita. Sí, ahorita le voy a mostrar de dónde saqué este código. Voy a crear la otra página para el área de miembro 2 y el área de miembro 3. ¿Listo? Voy a cerrar esto acá. Y voy a crear una página aquí en, en, en, el, en WordPress. Voy a añadir una página y le voy a colocar miembros 2. Y ahí voy a incrustar la página completa para que vean cómo se hace. Miembros, miembros 2. Y aquí ya, pues, en esta parte de acá arriba le digo publicar. Listo, publicar. Esta página está en blanco. Aquí la que fue de crear, mire, le voy a dar ver página y vamos a ver la que está en blanco. Mira, está en blanco, no hay nada ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero lo voy a incrustar con el Chita Builder para que se den cuenta lo fácil que es. Aquí como ya tengo el plugin de Chita Builder instalado y el de Elementor, me sale un botón para poder usar cualquiera de los dos maquetadores para construir esta página. Voy a usar, bueno, primero vamos a usar el en Elementor para que vean lo fácil que es. Voy a darle clic en editar con elemento y ya me va a abrir la página, pero me va a mostrar el constructor de Elementor. Entonces, aquí ya me abrió, me está mostrando la página en blanco. Yo lo que hago siempre es trabajar con, eh, cuando es una cuando tú vas a incrustar una página dentro de otra página, yo siempre recomiendo usar la versión Canvas de cualquier maquetador. ¿Cuál es la versión Canvas? Y es la versión, eh, ¿cómo se llama esto? Sin nada, mira, voy a cambiar el elementos Canvas y él me va a quitar el encabezado, el footer y todo lo demás, ya que la, la, la página en blanco. Y aquí es donde yo voy a añadir, ¿no? aquí donde dice mmm, pública con el título elemento Elementor Canvas, listo. Y aquí hay un bloque, vamos a buscar un bloque de HTML, que es el código que vamos a usar para incrustar la página acá. Listo, aquí ya lo tengo. Y aquí ya tengo que pegar el código de lo que es la página que voy a incrustar. ¿Qué es un código iframe? Para los que no saben, un código iframe es un fragmento de código que me permite eh, a través de una configuración sencilla, meter un sitio dentro de otro sitio. O sea, me trae una página externa y me la mete acá. Pero mucha gente dirá, pero ¿cómo consigo ese código? Bueno, tú lo puedes conseguir en internet, buscar código iframe e para incrustar páginas, lo consigues. Pero aquí en Builder, yo también tengo, eh, digamos, me di cuenta de que nosotros, hay varias herramientas de la plataforma que nos generan a nosotros un código iframe e para incrustar. No sé si ustedes se han dado cuenta que aquí en el e-learning y a otras herramientas nos genera un código y frame para poder incrustar nuestros cursos en donde queramos. De hecho, yo lo hago con algunas aplicaciones que hago. Uso este código de eLearning para incrustarlo en una app los cursos. Entonces, en este caso, mira que aquí, por ejemplo, ya tenemos uno que llama Mi Primer Curso, ya lo tenemos creado y le voy a dar aquí clic donde dice Embed Code, o sea, Código de Incrustación. Le digo clic y aquí ya me muestra el link genérico que me da el eLearning para el curso y el código de incrustación para yo poderlo meter en cualquier parte. En cualquier página web, sean chitas, sean WordPress, o sea, donde sea. Entonces, yo lo que, lo que hice fue, ok, voy a agarrar este código que ya está hecho y creado, lo voy a copiar, me voy a ir aquí, por ejemplo, a Elemento, donde tengo ya la página que estoy creando, lo pego, y ¿qué me va a incrustar? Pues el curso que tengo allá. Me lo están costando de esta manera. Entonces, aquí el código tiene unas opciones que dice ancho, que es width, 100%, height, que es altura, 100%, pero no me lo está mostrando bien. Entonces, yo aquí, ya lo colocó ese número solito. Por ejemplo, vamos a colocarle un ancho de 700 píxeles. Y mira que él ya aquí me lo colocó más alto el curso. O sea, aquí ya me vi el e-learning el e acá. ¿Qué hago yo? Pues para que no se vea el e-learning, sino que se vea mi área de miembros, pues, ¿qué debo meter acá? Cambiar el link del curso que me está incrustando. ¿Cuál es el link? El que sale aquí entre comillitas de este que estoy seleccionando. Entonces, ahí debo borrar eso y colocar el de la página del área de miembros 2, que es la que estoy creando, ¿cierto? te vengo aquí al chita le digo clic en plan 2 o área de miembro 2, ir al website y aquí ya me generó el link, el link de arriba, lo copio, mira que ese link me está abriendo esta página, lo copio, me vengo otra vez aquí al editor y borro ese código, perdón, ese link que está aquí entre los, entre los comillitas y pego el de mi área de miembros. Y mira que de una vez, ya aquí me trajo a esta página la, eh, el, la, el viewport o me mostró la página internamente de lo que es el, el constructor de qué, perdón, del área de miembros 2. Aquí ya se trata simplemente de estilizarlo, colocarle un ancho máximo, colocarle una altura. Bueno, los que manejan el elemento eh, ya saben cómo se maneja, cómo acomodar para que se vea acá. Ahí ya se está viendo casi toda la pantalla. Me falta es quitar todo esto que tiene aquí arriba, área eh, de miembros eh, y el footer. Eso se configura aquí en la parte de abajo. Vamos a ver si tenemos, eh, el Chita Canva me permite manejarlo. Bueno, aquí me está generando un tema de incompatibilidad porque tengo los dos plugins instalados. Sin embargo, acá ya, pues bueno, en este caso, cuando tengas HTTP chita eh, builder, que es el maquetador, o tengas elementos maquetador, tal vez que tengas uno de los dos para que no genere este tipo de conflictos. Porque acá ya debería mostrarme, quitarme eh, este encabezado, porque como les digo, la versión Canva me borra todo, me borra el encabezado y me borra el footer, que es lo que se está viendo todavía. Debería solo mostrarme esta parte. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso ya tengo la página, le digo aquí ver página, y me va a mostrar la página de WordPress. Ah, no, ya me la está mostrando bien, mira. Aquí ya me está mostrando que me borró el, el encabezado y el footer. Entonces, mira que estoy en un sitio de WordPress con un dominio de WordPress, ¿sí? Y me está mostrando es el área de miembros 2. ¿Listo? Y lo mismo lo hago con la tercera área de miembros. Aquí yo voy a decirle añadir nueva página y le voy a crear área de miembros 3. Listo. Acá, entonces viene, vamos a crear la miembros 3. Bueno, hasta el momento si sí sí van entendiendo, colóquenme en el chat cómo va la información para, para que vayamos leyendo a ver si, si se me están perdiendo o no se me están perdiendo. Bueno, que pongan ahí en el chat los, los que trabajan con WordPress, los que les gusta Eso. trabajar con WordPress. Quiero saber quiénes manejan WordPress, quiénes manejan ¿Quiénes de está pronto. Están viendo Elementor? esta opción de integrar las áreas de miembros de chita dentro de sus páginas de WordPress. Exacto. Bueno, mientras que ahí ese río va leyendo, yo voy aquí ahora a crear el área de miembros 3, ya no con el, con el maquetador de elementos, sino con el maquetador de chita, que es el plugin. Voy a darle clic acá, abrir editor del chita, y me va a abrir la interfaz. De, del plugin del Chita que se parece muchísimo al de Elementor. O sea, si tú ya venías usando Elementor y vas a usar el plugin de Chita, pues te la dejaron fácil porque Builder se encargó de, de basarse, como por así decirlo, uno de los mejores maquetadores que hay en el mercado, que es Elementor, para hacer su propio plugin de, de Chita para WordPress, muy parecido. Entonces, mira que aquí ya me abrió la interfaz del maquetador del Chita plugin, y yo ya voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar, arrastrar un bloque de HTML, Aquí mira que ya me está mostrando el espacio y debo pegar ahí el código. ¿Cuál código debo copiar? El de la página que tenía ahorita. Entonces voy a irme aquí, por ejemplo, vamos a ver si por acá me puedo salir. Voy a copiar el mismo código, pero voy a cambiar ese link. Vamos a irme aquí a todas las páginas. Voy a cambiar ese link del área de miembros 2 por la del área de la miembros 3, pero el código va a ser el mismo. Voy a darle aquí donde dice editar con elemento. Voy a ir aquí en el bloque de, de HTML editar. Y mira, ahí está el código. Lo voy a copiar idéntico. Me vengo aquí a, a la que estoy creando. Lo pego aquí. Estoy haciendo lo mismo, si sí es, pero con un maquetador distinto. Ya usé elemento ahora estoy usando acá. Y mira que me está mostrando una vez. Otra vez ya me está trayendo la página y me la está metiendo aquí. Pero esta es el área de miembros 2. Entonces, voy a buscar el link del área de miembros 3. El plan 3. Ahí ya lo abrió. Lo copio. Cierro esta pestaña. Voy a agarrar esta también y esta también. Y me vengo acá, eh, esta es la de, es de miembros 2, voy a salirme. Listo, la cierro también, voy a agarrar eso también por acá, acá. Y voy a cambiar el enlace, el dominio, mira que aquí eh, lo tenemos, HTTPS, ojo, recuerda que este código frame no puede borrar las comillitas, solamente donde dice srs que es search, o sea, buscar, eh, le cambio, mira ahí ya me pasé copiar el link y borro el link hasta aquí donde, o sea, donde cierran las comillitas y borro eso y pego el, el otro mira que el área de miembros ya, aunque se ve igual aquí yo ya sé que como el dominio cambió sé que es el área de miembros 3 porque hice plan 3 si te das cuenta ahora si cerramos acá, nos vamos a dar cuenta de que también sigue sigue viendo, viendo un blanco alrededor como que se ve un un, un, cuadro, un marco blanco y la idea es que no se vea ese marco blanco sino que se vea eh, completa de ancho y alto completo el área de miembro. Entonces, para eso configuramos aquí primero la sección abajo. Aquí está ajustes de fila. En la llavecita a configurar. Y aquí a mano izquierda me muestra las opciones. Muy avanzado. Y aquí el padding que está a 20, a 20 lo coloco en cero. Mira, cuando yo quito el padding, él se empieza a estirar más hacia los lados. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Cierto? Ahora... Todavía se sigue un marco blanco, entonces es me hace falta configurar el bloque de HTML, también la misma configuración, digo aquí en la tuerquita, y me voy avanzado, y le quito el país y lo pongo en cero, cero, 0, 0 0. y aquí ya voy viendo cómo se va configurando todo el tema. Aquí en general, yo ya la idea es que vayamos configurando todo, bueno, tú vas configurando aquí la vista previa, publicar, y le vas dando OK, y ahí ya se va viendo la página, de una manera muy sencilla, Ahí veo que tiene un ancho todavía a los lados. Vamos a mirar. ¿Por qué es? Vamos a ver si es aquí en el, en el, en el configuración de fila. Ah, bueno, aquí anchura completa. Sí, eh, fijado, anchura completa. Ya, listo. Ya quedó el contenedor. Ya lo dejé y mira que estoy ya en la página de Miembros 3. Mira el link de WordPress, para área de Miembros 3. Pero si tú miras, la página que está cargando es la página del Chita del área de miembros de Chita, pero estoy en WordPress, si te das cuenta, porque a través de este código sencillito que conseguimos aquí en el mismo e-learning, ¿sí? con el mismo e-learning que nos da la base, podemos usarlo como base, solo cambiar el link este, que es el de la página que queremos incrustar y poner la página que, que nosotros necesitamos. En este caso, ya tenemos área de miembros 2, 1, 2 y 3 y hecho en WordPress, pero como estamos viendo es la interfaz del Chita, eso me parece genial, no sé si ustedes se habían dado cuenta de que podían hacer eso o si conocían el poder de los iframe e pero bueno, pues lo vayan colocando ahí. Y esto es muy útil, muy útil sobre todo para este plugin del Chita Builder. Véngales, les digo por qué, chicos. Porque el Chita Builder es un plugin de WordPress, no es como tal el mismo Chita. Entonces, este plugin no tiene lo que sí tiene el maquetador. Si tú vienes aquí a, a la página del Chita, mira que aquí tú puedes crear aquí abajo las áreas de miembros, colocarles un color, eso ya lo hicimos hace ocho días, ¿cierto? Pero el plugin de WordPress para Chita no tiene eso. ¿Por qué? Porque no es Chita. Estamos trabajando sobre un CMS y mira que aquí tú bajas y búscame un bloque que diga, mira mira los las apps que tiene aquí este plugin. Tiene el Booking, ok, o sea que yo puedo arrastrar el Booking, ya se pone. Tiene mailing boss, también lo puedo arrastrar y se pone. Tiene el Super Checkout, también se puede arrastrar y se pone. El Video Hosting, también se puede arrastrar y se pone. Y el Webinar, pero no hay el tema ni el e-learning, ni tampoco está las áreas de miembros con este plugin de Chita entonces ahí es donde viene el problema porque entonces, ok, blimey, pero yo hice la área de miembro en Chita, pero no la puedo mostrar entonces en WordPress porque el plugin no la tiene pues para eso tenemos la solución que hoy día les traemos y es que a través del HTML del código HTML y del código frame que acabamos de usar, puedas igual, mira, tener acá con el plugin de Chita para WordPress, puedas tener las áreas de miembros de Chita entonces mira lo, lo poderoso que es saber este tipo de cositas que nos van a servir mucho, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer que configurar? El super checkout. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando la persona hace el pago, vamos a irnos al super checkout. Si eh, estamos acá, no cerremos esto. Cerremos esto. Cerremos esto. Vamos a abrir el super checkout. Ah, aquí ya lo tenemos abierto. Vamos a los productos. Aquí tenemos los tres productos que creamos hace ocho días. Si ustedes se dan cuenta, aquí creamos el plan uno, dos y tres. Ahora, cuando la persona termina el pago, vamos, por ejemplo, a editar el plan dos. Perdón, editar. Cuando la persona termina el pago, vámonos, aquí donde dice diseño, dice acá, ¿cuál es la página de gracias? Dice aquí que es el plan 1, pero de la página de Chita, o sea que aquí no lo va a mandar, lo va a sacar del WordPress y lo va a mandar a la página genérica del Chita. Y no queremos eso, queremos es que lo lleve a la página de miembros de qué, de WordPress, entonces, aquí ¿qué debemos hacer en el super checkout? Decirle, acá en esta opción, use una URL, una URL de gracias personalizada. Tú la marcas y aquí ya te deja pegar cualquier URL de cualquier sitio web en cualquier parte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Agarrar el área de miembros 3. Vamos a darle aquí ver. Vamos a cambiar aquí el link a 2, a perdón, a 1. Es just, eh, copiar el link de la página 1. Miembros 1. Lo copio y lo llevo acá al... Ah, bueno, en este caso, es el plan 2, entonces si sí debo copiar es la URL que me generó aquí WordPress para la página 2, esta. La copio, me voy aquí al super checkout y le coloco que la página de gracias sea la 2. ¿Ok? Entonces aquí ya, cuando nos damos cuenta, la persona cuando haga el pago, lo va a mandar es a nuestro sitio de WordPress, a la página que acabamos de crear para el área de miembros 2. ¿Ok? Ya eso lo que vamos a hacer es darle guardar y finalizar y el mismo proceso lo repetimos con los tres productos. Ahora vamos con el plan 3 a hacer lo mismo. Me voy aquí abajo a la parte donde dice diseño, URL, página de gracias personalizada y pego el, la página de área de miembros 3 de WordPress. Es decir, que sea que compre el plan 1, sea que compre el plan 2, o sea que compre el plan 3, lo va a llevar a dónde? Al área de miembros que corresponde, pero en WordPress, porque allá en WordPress la tengo incrustada el, el, el área de miembros del chita. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante configurar el super checado porque al final del pago lo va a llevar de una vez la idea es que lo lleve a donde está el curso para que él inicie sesión y pueda disfrutar de sus contenidos. Entonces ya con esto ya tenemos configurado tanto la carta de ventas en el WordPress que ya lo vimos ahorita. Eh, vamos a mirar las páginas que tenemos creadas acá. Tenemos, mira, carta de ventas aquí en WordPress ya la tenemos creada. Vamos a abrirla y ya sabemos que aquí abajo están los planes y ya están conectados con el super checado. Vamos a ver. Plan 1. ¡Pum! Me lleva a pagar el plan 1. ¿Cuánto es? 100 dólares. Listo. Plan 2, le digo clic ya me lleva de una vez a pagar el plan 2 de 200 dólares. Y plan 3 me lleva a pagar lo que es el plan 3 de, de super checkout Cuando termino el pago, de hecho vamos a hacerlo. Eh, ¿Me recuerdas, Sergio, los datos de, de, del sandbox? Eh, era 40, 42 las tarjetas. Aquí le voy a poner, exacto, contraseña. Vamos a bajistar, vamos a hacer el pago una vez para ver a dónde me va a llevar. Entonces, ¿cómo es aquí? Eh, nombre, eso puede ser cualquiera. Sí, cualquiera. Todo es cualquiera menos, menos la, la, la fecha. Ah, es 42. Eh, Número de tarjeta: 42. 42, 42, 42. Y la fecha sí es 03.25. Ah. ¿Y el código? 123, puede ser. Ok. ¿Y CP cualquiera? 3.28.29, puede ser. Bueno, sí, cualquiera de eso. Listo, pagar. Entonces, estoy pagando el plan 1, me tiene que llevar al área de miembros 1, pero de WordPress ya no llevan Porque Ok, acabamos de configurar que el... el Listo, gracias. Ya recibió su pago. Le digo, ir al producto. Y mira que me abrió, ¿dónde? Mira, me abrió el dominio de WordPress en el área de miembros 1. Y es lo mismo como si estuviéramos yendo al Chita, pero nunca lo saqué de WordPress. Y ves, lo sigo manteniendo a la persona en WordPress, pero sigue viendo el contenido que ya creamos en Chita. O sea, aquí viene la magia porque... Y ahora voy a entrar al área de miembros. A ver si me permite, con el pago que acabé de hacer, me permite ver el contenido normalmente. Listo, chicos, mira, aquí ya estoy navegando en el área de miembros que de aquí, Vladimir, vea mis datos. Estoy en WordPress, ojo, no estoy en Chita, pero estoy navegando dentro de todo el contenido de área de miembros que dice en Chita. Le digo plan 2, me va a decir que no. Eh, ah, bueno, plan 1, lo mismo. Es, ah, no, ¿sabes qué pasa? No tengo acceso, porque es que eh, yo ya tenía una cuenta comprada con ese correo. Entonces, mira, aquí mira, el plan 3 no tenía acceso y me negó. Si le digo enviar, inicio me lleva a bueno, al área de miembros a la, a la carta de ventas. Sí, exacto. El, el viernes pasado tú habías comprado la 1 y la 2, por eso te dejó entrar a la otra. Mira, antes de continuar, eh, Gonzalo Alejo pregunta que si él tiene instalado el tema de Eduma, porque él usa Elementor. Eh, ¿Ambos son compatibles? ¿El Chita para WordPress también es compatible con ese tema? El tema de la plantilla, sí, la plantilla de WordPress, con cualquiera. Desde que tú uses un maquetador de temas. Ahora, otro tema, Gonzalo. Eh, ahí, no, lo, aquí te mostramos dos formas. Vladimir nos acaba de mostrar dos formas de hacer esto. Una usando directamente Elementor y otra usando eh, Chita para WordPress. Así que si tú estás usando Elementor en este momento, con el tema de Eduma no necesitas usar el, el, el plugin de, de Chita para WordPress, sino simplemente es, haces el paso del ejemplo que hizo Vladimir con Elemento. Es exactamente uh -huh. igual. Ahora, si quieres instalar el plugin de Chita, no hay ningún problema, porque igual no te va a causar ningún problema de tener los dos plugins instalados ahí. Exactamente. Mira que hoy, ahorita el ejemplo que hice fue con los dos plugins instalados, solo que una página la diseñé con el plugin de WordPress y otra la diseñé con el plugin, perdón, con el plugin de Elemento y otra la diseñé con el plugin del de de Chita. Pero cualquiera, eso se puede aplicar a cualquier marketador, el que tú ya, vuelvo y digo, es el que tú ya sepas manejar, el que tú entiendas, el que tú has usado siempre para construir tus cartas de venta y todo en WordPress, síguelo usando, solo que debes es aplicar, como te digo, el área de miembros que ya tenemos en Chita, aplicar también lo que es el eFrame, que acaba de decirles, incluso en dónde de conseguirlo dentro de la misma plataforma de Builder.on y crear obviamente las páginas con tu maquetador. Ya con eso y configurar, por ejemplo, como hicimos esta carta de ventas, aquí los, los links de los, de los planes y todo, pues ya el pago se hace en super checkout de Builder, se configura todo allá, allá lo registra y lo redirecciona, ya como hicimos ahorita manualmente, tú lo configuras, que lo redirecciona a las páginas que tú tengas creadas en, en WordPress. Pero hoy digo, incrustado el chita. Ahora les voy a mostrar, eso es para que se den cuenta, o sea, cómo pueden sacarle provecho si ya están usando WordPress, no se limiten. Ay, porque yo he escuchado a muchos que dicen, Oye, pero es que yo ya vengo usando eh, WordPress, Elementor y eso yo no entiendo el Chita o lo que sea. O, o bueno, ¿cómo hago un área de miembros? Entonces, mira, lo haces de una manera muy sencilla el área de miembros, ya lo he visto cómo. Simplemente lo que haces es seguir utilizando tu, tu maquetador en WordPress y lo que haces es agregarle lo que ya tenga en Chita que se puede configurar de una manera fácil y sencilla. Les voy a mostrar el ejemplo de una empresa. Todos sabemos que dentro sí. de los usuarios de la plataforma hay usuarios de todo. Sí. Hay usuarios de WordPress, hay usuarios de totalmente Chita, hay gente que usa Chita y WordPress, como es el caso de Vladimir, eh, y muchas otras personas más, pero lo que estamos tratando de mostrarles aquí es que simplemente uno puede ir un poquito más allá. Si me encanta WordPress, si me gusta trabajar en WordPress, soy un experto de WordPress puede usar de todas formas las ventajas que tenemos dentro de Chita, como en este caso es aquí. el área de miembros, podemos usar los super checkouts, podemos usar diferentes cosas que tenemos dentro de la plataforma para seguir trabajando con nuestras estr estrategias de marketing, las listas de correo, las automatizaciones de email, las automatizaciones Ajá. con WhatsApp, todo ese tipo de cosas que podemos manejar a través del Melimbo 5.0, no dejarlas a un lado simplemente porque tengo mi página en WordPress. Es usando esta estrategia que Vladimir usó, y que descubrió y que cacharriándolo se dio cuenta que yendo al e-learning podía conseguir el código perfecto para incrustarlo dentro de WordPress. Todo este tipo de cosas te pueden ayudar a mejorar tus estrategias y la forma como mostrar las cosas dentro de WordPress usando las ventajas de Chita y de las automatizaciones que tenemos dentro del librador. Esa es la idea de ese tema. Claro, no, y Sergio, lo que acabas de decir es súper importante y es el super checkout. Yo no sé los que han usado WordPress, pero yo he usado mucho WordPress y he usado muchos plugins para pagos y cobros en línea como Stripe, PayPal, dentro de WordPress. Y cada plugin hay que hacerle una configuración y es a veces un complique, depende del país donde la pasarela esté funcionando. Pero si ustedes tienen Chita, vamos oh, a mirarlo acá, y tienen el Super Checkout, los que ya se han creado producto en el Super Checkout saben lo fácil, de hecho ahorita lo mostré aquí, lo fácil que es crear un producto, asignar un link o colocar cuánto se va a cobrar, a dónde debe redireccionar y sobre todo cualquier pasarela de pago puedes utilizar acá en lo que ya vimos en la parte de, de precios. Puedes configurar cualquier pasarela de pago de una manera sencilla. Mira, cada una de estas pasarelas de pago, Stripe, eh, Cardone, Braintree, PayPal, bueno, hay muchas. Cada una de estas, si tú la fueras a configurar en WordPress, los que ya han usado WordPress saben que necesita un plugin para cada una de ellas porque cada empresa tiene un plugin. Pero imagínate, aquí tendrías que instalar más de ocho plugins, más, o casi diez plugins más creo, para poder utilizar todas esas pasarelas en tu, en tu WordPress. En cambio, aquí con el Super Checkout las puedes configurar todas si tú las necesitas, obviamente, en un solo lugar de una manera fácil, porque mira que aquí nos dan, eh, Super Checkout nos da un manual sencillo de cómo configurarla de manera fácil, hasta el link y todo, y qué debemos hacer. O sea, lo que dice Sergio es súper importante. Lo importante es que con WordPress no te limites y que puedas sacarle provecho, a lo que ya tenemos en Builderall, sin necesidad de instalar tantos plugins y hacer tantas configuraciones técnicas en WordPress. Bueno, ¿vale? Mientras tú cargas el ejemplo de, de tu cliente, yo voy a, a leer otras cosas aquí. Aquí hay, Patricia Olvi menciona que si eso se puede hacer en el antiguo WordPress, lo puedes hacer en el WordPress que tenga alojado en cualquier parte, Bluehost, en GoDaddy, donde sea. Donde no, sea. no importa en dónde esté el WordPress, así que lo puedes hacer sin ningún problema. Eh, Gustavo Garcés está hablando sobre el tema de PayU como procesador de pago. Gustavo, desafortunadamente el año pasado hicimos la gestión, se hizo la gestión eh, directamente con PayU, pero PayU no aceptó el, el, el, la solicitud de bilderol para crear esta plataforma dentro de nuestro sistema. Eh, la única opción para poder hacer eso nos obligaba a crear físicamente la compañía en cada uno de los países en los que queríamos ofrecer el servicio con PayU. Eso es imposible y además exigía un monto muchísimo, muchísimo, muchísimo, supremamente uh -huh. alto de backup, de dinero que teníamos que dejar en reserva en las cuentas de ellos para poder activar el servicio de PayU como plataforma dentro de nuestro superchecable. Así que desafortunadamente PayU no nos abrió las puertas. Eh, yo sé que ellos no trabajan de esa manera porque en algunas otras ocasiones he tenido contacto con ellos, pero de, de, desafortunadamente no las abrieron, así que no podemos contar con esta plataforma de pago dentro del Superchecao. Exacto. Eh, y bueno, así... Gon, Gonzalo nos dice que, que él quiere Ajá. usar el área de miembros de Vilderol porque el de la plantilla es, es, es muy malo, pues ahí ya Vladimir te, te acabo de explicar cómo lo puedes hacer, así que adelante y desarrolla el proyecto que estabas pensando. Eh, ya, eso es todo, ahora sí. Ah, Ahora, bueno, le voy a mostrar el ejemplo la en, en la pantalla. Ok, dale. Esto es un ejemplo que un cliente me pidió. Es una empresa de telefonía más ZT aquí en Colombia para el tema de amigos secretos. Ellos hicieron de amor y amistad ahorita hace dos meses este, un evento y la idea era darles unos premios a, a tanto a los clientes como a los vendedores de teléfonos ZT. Entonces, ellos nos dijeron, oye, necesito que podamos hacer en mi sitio, ya que tengo en WordPress, que podamos hacer un área de miembros y que podamos incluso ahí a, a notificar a las personas. Esta página que ustedes están viendo acá está hecha en, eh, es una, una página de captura, que está ahí de inicio de sesión también, está hecha en SuperCheck, perdón, en Chita No está hecha en WordPress, o sea, mira que incluso yo incrusté hasta la carta de venta o esta página de captura, la incrusté de la que, la que hice allá en el, en el Chita Les voy a mostrar más o menos para que se fijen cómo es el tema eh, directamente en mi cuenta. Pero es como que ya un ejemplo real de lo que yo ya les acabé de mostrar, aplicado a un negocio, a un cliente, ¿sí? Que me pidió que no me saliera de WordPress, que siguiera trabajando allá en su WordPress, pero que le ayudara a crear un área de miembro fácil para que la gente pudiera llenar unos datos y enviar un formulario que ellos necesitaban para poder hacer ese sorteo. Entonces, mira, esta es la página que la hice en, en, en Chita, en mi Chita, en mi cuenta de Builder. Y aquí, mira, yo creé dos áreas de miembro, una amarilla, que son los clientes ZT, y una, y una rosada que son los miembros o los vendedores de celulares. Acá creé las páginas, que esta es la landing que acabamos de ver. Mira, voy a abrirla. Y aquí me está mostrando. La página está hecha en, en chita. Lo que hice fue lo mismo. Copié el link, me fui al, al sitio de WordPress de ellos, la incrusté tal cual como lo acabamos de hacer. Y por eso aquí tú estás viendo... Mmm, ah, no, aquí no es. ¿Dónde fue que lo tengo acá? Aquí tú estás viendo el dominio de WordPress. Mira. El dominio de Wordpress, secreto.com.co Y aquí eh, metí fue la página de captura. Listo. Ahora, ¿qué hice? Me vine, vamos a otra vez de acá. Me vine, eh, si yo le digo aquí, por ejemplo, en la, en la página, mira, yo voy a interactuar. Quiero ingresar, iniciar sesión. Mira, le digo clic y me sale el pop-up de qué? Del super checkout. Perdón, del, del Chita Si ustedes se dan cuenta cuando uno, mira, yo lo edité. Vamos a ir para que se den cuenta que es cierto. Yo estoy aquí en el, en el Chita le digo ingresar y me sale el mismo pop-up. Este pop-up lo configure yo allá en el que En el Chita. Pero como estoy navegando internamente, aunque estoy en WordPress, estoy navegando en Chita, pero pues me muestra todo. Ah, soy un cliente. Entonces me muestra aquí ya, mira, lo que es el área de miembros de los clientes, etc. Ahora, si me quiero hacer un promoto un cliente y quiero ver las, las promociones que trae acá, le digo clic en cliente y me lleva a otra página de WordPress. Eh, espérame que mi página no está cargando. Y me va a mostrar la dinámica del concurso. Aquí está. Por ejemplo, para clientes es de esta manera. Aquí le muestra las instrucciones, pero esta página es una página hecha también en Chita, incrustada aquí en WordPress. Si le digo registrarme, mira, me abre es el área de miembros. Entonces, si te están dando cuenta, yo estoy navegando dentro del Chita, pero dentro de un sitio hecho en WordPress. Todo esto, mira, lo creé aquí en mi área de miembros, porque se den cuenta que si sí tengo todas las páginas ahí. Dinámica de cliente. Vamos a abrir la página. Aquí me la está mostrando. Mira, está hecha en... Chita. Dinámica, eh, gracias a página, gracias de cliente. Aquí me la están mostrando, eh. Hecha en chita. Eh, mi área de miembros de cliente. Aquí me la va a mostrar, pero me va a pedir iniciar sesión. Si te das cuenta, listo. Y viceversa, aquí me la vamos. Así las otras páginas, las áreas de miembros, por ejemplo, del promotor, es lo mismo. Todo lo hice en chita, pero las áreas de miembros, pero las incluyé allá en WordPress porque el cliente, en este caso, como les digo, quería que siguiéramos usando en WordPress, pero yo no iba a perder el cliente. Yo le dije, no, claro, pero pues tampoco me iba a complicar la vida con plugins de, de áreas de miembros en WordPress. Le dije, no, pues yo lo hago en Chita, lo meto allá y el cliente llega contento y yo lo soluciono fácil. ¿Y cuánto me demoré montando esta área de miembros? Me demoré prácticamente como dos, tres horas. Lo importante es que tú ya tengas las artes, es decir, el diseño de la página quedado. eso el cliente me pasó las artes, yo lo monté rápido aquí en Chita. Entonces, esto es un ejemplo real, ya de un caso real de, de cómo fue que yo, cacharreando, como dijo Sergio, me puse a mirar cómo usaba las áreas de miembro que son fáciles de crear y súper buenas en Chita cómo meterlas en WordPress y a través del código y frame que vi el learning fue que lo logré hacer y pues obviamente volví digo el cliente quedó contento y desarrolló su actividad completa y pues no hubo ningún mmm, ningún de ningún tipo de inconveniente en ese en ese proyecto entonces mira que sea para un cliente como en este caso o para tus propios correos eh, perdón tus propios cursos o tus propios programas hechos en WordPress puedes utilizar esto que vimos hoy para que pueda sacarle provecho a la, todo lo que ya está, estamos utilizando. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué dicen ahí en el chat, si ¿Sí les pareció buena la información. Eso, la verdad, eso es... Vladimir, a Gonzalo Alejo le cayó como anillo al dedo, el hombre estaba buscando esa solución desde hace rato y la encontró el día de hoy. Qué bueno, qué <risa> bueno. Esa es la idea. Eh, con respecto a otras preguntas que hay aquí, mira, les voy a contestar esas preguntas, pero les recuerdo en, en viernes anteriores habíamos hablado de que en estos entrenamientos íbamos a, hacer, a resolver solamente preguntas sobre los entrenamientos. Sin embargo, voy a hacer un, un, una excepción y voy a contestar lo que están hablando de Mailbox 5.0. Todos sabemos que Mailbox 5.0 está en beta. En beta y esperamos que a final de año quede ya liberada la versión full. Eh particularmente, Carlos preguntaba la opción de chatbot con mailing boss, Carlos, el hecho de que no esté integrado todavía el chatbot con 5.0 de mailing boss no quiere decir que no puedas hacer los desarrollos o las integraciones que quieras hacer, si te vas unos viernes atrás a revisar las grabaciones, hicimos un entrenamiento sobre cómo usar el chatbot mezclando mailing boss 4.0 o 3.0 con mailing 5.0 y funciona perfecto, así que no te detengas, haz tu estrategia y simplemente sigue los pasos de ese entrenamiento que vas a poder solucionar lo que quieres solucionar con el chatbot. Más adelante ya tendrás que omitir la parte de la lista de, de, de mailing box anterior y simplemente trabajar con la de 5.0 cuando quede totalmente integrado. De aquí a diciembre van a ir liberando diferentes actualizaciones de la versión y ustedes van a tener a final de año, a principio de enero, van a tener listo el box totalmente completo. Yo, la verdad, para las cosas que estoy haciendo en este momento puntual, para mí, para mis clientes, está funcionando a ah, la misma Y lo que no está integrado, lo estoy haciendo de la manera como lo hemos venido enseñando durante todos estos viernes en estos entrenamientos, que la idea es que ustedes vayan un poquito más allá de simplemente lo cotidiano de la plataforma. Eh... Ajá. ¿Qué más hay por aquí? Me da risa eh, de Gonzalo eh, que dice, Gonzalo León dice, esta clase es tan top que yo le pregunté al soporte que si esto era posible y me dijeron que no. <risa> pues claro, porque es que, vuelvo y digo, esto es, digamos... Lo que pasa es que, pues, mire, y no le echen la culpa a la gente de soporte. La gente de no. soporte está en la alineación de lo que la aplicación puede llegar a ser. Aquí se, claro. ustedes se pueden dar cuenta que Vladimir... Fue y cogió un código del e-learning. ¿A quién se le ocurre ir a coger el código del iFrame del e-learning para ir a pegarlo allá para que se vea igual de bonito que el e-learning? A él. ¿Por qué? Porque, se, porque ha usado el e-learning, ha hecho esta inserción de este código en unas páginas de él con su, con su e-learning y le pareció que ese código era perfecto para los demás y fue y lo pegó allá. Todo lo que les digo es cacharreando. Ustedes van buscando las soluciones en el día a día y las van aplicando a diferentes situaciones, uh -huh. pero no sí. es que la gente de soporte no sepa, diga que no es imposible. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo son cosas fuera de lo normal. Lo que en el día a día vamos aprendiendo. Lo que en el día a día ha ido aprendiendo Vladimir, lo que en el día a día ha ido aprendiendo Diego que también ha estado aquí compartiendo con nosotros y pruebas que nos hemos sentado los tres a trabajar los varios días para poder sacar los resultados que queremos mostrarles aquí. Eh, esto no es que decimos, ay, se nos ocurrió esto y ya vamos a mostrarlo. No, nosotros nos reunimos, trabajamos, eh, configuramos, hacemos pruebas, hacemos diferentes cosas. ¿Para qué? Para lograr estos resultados y traérselos a ustedes como nuevas ideas y nuevas formas de usar la plataforma y de combinar diferentes cosas que tenemos dentro de ellas. Exacto, no, sí, y, y, y, y por ejemplo ahí decía Olga, Olga Aldana está preguntando sobre el tema de costos, cómo cobrarlo, bueno, eso es para otro entrenamiento porque también de pronto más adelante eh, podemos compartir modelos de negocio que tenemos usando basados en las herramientas de Builder, pagos mensuales y todo, pero, pero en realidad eso puede ser muy variable, eso ya depende de tu experiencia, tu habilidad, también el tipo de cliente que tenga, hay muchas variables a la hora de uno cobrar una implementación como esta, si ¿sí? me va a entender? Entonces, digamos lo que no se puede dar, alguna cifra exacta, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que ya ustedes con esta idea, ustedes puedan hacer la magia. ¿Cuál es la magia? Que bueno, trabajen al cliente, que ustedes negocien bien con el cliente, que o que miren para sus propios proyectos, cómo ustedes pueden ingeniarse a través de esto, cómo sacarle provecho sobre todo a las áreas de miembros del de Chita, que son muy buenas, súper fáciles, ya lo vimos hace ocho días de crear. Es que a mí me sorprende lo fácil, lo sencillo y lo práctico que es crear un una área de miembros en Chita y, y dar accesos con el super checkout y cobrar por todo eso. Entonces, el objetivo de esto era que lleváramos esa área de miembros de Chita al siguiente nivel y era que pudiéramos usarlas acá en WordPress. Entonces, yo creo que, bueno, Sergio, yo creo que ya estamos muy buenos con este entrenamiento para, para que lo apliquen. Me sí, alegro que eh, ya por ahí alguien dijo, me sirve." Sobre lo que estaban preguntando de las grabaciones, sí, las grabaciones siempre van a quedar en el grupo. Va a ser que aquí no son fáciles de encontrar después de unos días. Y Facebook no nos permite nuevamente organizar este tema. Pero nuevamente les recuerdo que aquí estando dentro de la plataforma está el icono para ir a la base de conocimientos de del de en español. Si ustedes le dan clic a ese icono, los va a llevar a la página donde está la base de conocimientos, aquí en el en el menú superior de nuevo de miembros nuevos, entrenamientos de los viernes. Si dan clic ahí, ahí van a encontrar las grabaciones de todos los viernes. Todos, todos van a estar aquí publicadas mañana este fin de semana o, o posiblemente el lunes a más tardar va a estar esta grabación publicada ahí nuevamente entonces recuerden siempre aquí en la base de conocimientos van a poder encontrar eh, todas las grabaciones de estos entrenamientos oye Sergio sabe que eso me parece como me parece como ya está ya está quedando como una serie de Netflix esa área esa base de conocimientos ¿no? porque pueden empezar en el capítulo uno donde empezamos viendo al CRM y todo lo demás y van siguiendo y ahí se han dado cuenta de toda la trama de cómo se puede utilizar la plataforma. ¿no? <risa> Así es. Entonces, pues, espero que les haya gustado este nuevo entrenamiento, estas nuevas estrategias, estas nuevas formas de, de hacer integraciones. La verdad, estoy como más, de, como más de, de uno de ustedes cuando revisamos este tema y, y lo configuramos, hicimos. Eh, yo también quedé sorprendido de lo que se podía hacer. Sí sabía que con iFriends podía hacer inserciones de otras páginas, pero la verdad, puntualmente, esa estrategia que Vladimir hizo para su cliente no se me ha ocurrido. Así que ustedes también pueden hacerlo. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Eh, les agradezco nuevamente que estén aquí los viernes viendo estos entrenamientos. Estaremos trabajando durante los primeros días de la semana entrante en un nuevo entrenamiento para ustedes, vamos a ver qué se nos ocurre, eh, si no vemos así algo extraordinario, eh, empezaremos a mostrarles algunas funcionalidades eh, de las tantas que tenemos dentro de la plataforma. Vladimir, ¿quieres decir algo más? Que nos vemos en ocho días, con el favor de Dios, y bueno, que sigan aplicando, ojalá que muchos coloquen en el grupo, oiga, mira, el entrenamiento, y hice esto, y lo compartan ahí, porque esa es la idea, y para que otros se inspiren también, ¿no? Bueno, Sergio, es gracias. Idea, eso que acaba de decir Vladimir es muy importante. Compartamos en el grupo, compartamos las cosas que estamos haciendo, eh, experiencias que estén teniendo con sus desarrollos, que si ustedes en este momento estaban buscando la solución y la encontraron porque hoy Vladimir nos dio la salida a eso que estábamos buscando, como en el caso de Alejo, de, de Gonzalo, pues hagamos lo mismo. Si nosotros vemos que logramos hacer algo que uy, pensé que no iba a poder hacer, compartámoslo dentro del grupo que de seguro mucha más gente está ahí, de pronto tratando de hacer lo mismo y no lo, no lo ha logrado. Bueno, Hay pregunta pensé. que si usé el panel de cliente, me preguntó Hugo. Sí, claro, Hugo, usamos el mismo. Es decir, el cliente ya tenía un hosting y tenía un WordPress allá instalado. Yo no lo migré a mi, a mi cuenta de, de mi hosting, de WordPress, a mi cloud, no. Ni tampoco lo trasladé a Builder, no. Simplemente él dijo, yo ya tengo esto, trabajé con esto. Entonces, simplemente dije, listo, yo lo hago. Entonces, en ese sentido, eh, en este caso se trata de adaptarse a las necesidades del cliente hasta donde sea posible. Y lo que hice fue agarrar todo y puros y frames. Eso fue lo que hicimos. Y no lo hizo porque el cliente se lo pidiera, lo hizo porque para él era más fácil. Sí, exacto. Es sencillo, la podía cumplir tarde. a cabalidad la solicitud del cliente y él lo iba a hacer mucho más fácil haciéndolo dentro de Chita que... No, y, y Sergio, lo otro era que ya estábamos a nada del evento de Amor Amistad, creo que eso fue en septiembre. Entonces ya venía, ya estaba, el mes había empezado y ellos dijeron, todo eso ya, porque Amor y Amistad era... Perdón, amigo secreto es, esa, esa, ese tema era como a mitad de mes y me dijeron, necesito que eso esté ya, hemos dicho, para mañana es tarde para antihistarle. Entonces me dijeron, bueno, ¿qué hago? Yo le dije, no, pues si lo quieren ya les cobra más caro. Entonces, Ah, bueno, listo, pero ¿qué se puede hacer? Yo le dije, sí. Entonces, ahí fue donde también uno aprovecha también si es la necesidad de cliente. Y lo otro es que dije, bueno, ¿y cómo lo hago para que sea rápido? Porque lo necesita rápido. Dije, yo no me voy a poner a instalar un plugin de MemberPress cuando necesito configurar un poco de cosas de MemberPress, instalar otros tres plugins para los login. cuando todo eso ya está hecho súper fácil en Chita. Yo no me voy a complicar la cabeza. De una vez la idea me llegó a la mente, ¿por qué? Porque ya sabía cómo crear el de Miembros en Chita. Dije, se lo hago rápido al cliente, me lo hago rápido a mí y cobro bien por ese proyecto. Y o sea, me moré fue dos días montando todo, mientras me pasaban las piezas. Montar ya todo con las piezas fue cuestión de dos horas. Y crear la área de miembros incluye y todo. Entonces, eso, a eso me refiero, a que ustedes puedan ya conocer esto. Pero si ustedes no lo practican, ustedes no se van a crear una área de miembros ¿no? no tienen la experiencia de saber cuánto tiempo les toma, cómo es fácil o qué difícil es. Pues cuando a usted le llegue la necesidad de un cliente, o incluso por sus propios proyectos, pues no le va a ocurrir la idea porque no han experimentado el tema. Lo que decía Sergio, es depende la ocasión, depende la circunstancia. En este caso, el cliente quería velocidad. A mí me servía la velocidad del chita pero también me servía para cumplir al cliente rápido. De hecho, cuando él le dije a los tres días que ya estaba listo todo como él quería, y automatizado los formularios, que eso incluso lo hice con un formulario de Google, de Google gratuito. Entonces, él dijo, wow, está súper fácil porque en tiempo real yo ya tengo la estadística de quiénes están registrando y con datos, nombres y todo, entonces eh, y fue muy rápido que se lo monté entonces ellos por eso que hacen, vuelven y lo llaman a uno porque saben que uno les corre a veces y les puede solucionar bien y rápido lo que necesitan, pero así mismo tú también tienes que cobrarles con base a esa velocidad que tú, porque eso, eso también sirve para que uno cobre más, y es que entre más efectivo tú seas y más rápido seas, eso te da un argumento para tú también poder hacer mejores negocios es como un resumen de lo que se hizo pero si ustedes se dan cuenta no me fui a, a complicarme la vida sino con lo sencillo y lo práctico que tenemos en, en, en Chita, lo hicimos Perfecto Bueno, de nuevo muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, espero que les hubiera gustado todo lo que les mostramos el día de hoy, gracias Vladimir por acompañarnos por este trabajo que hicimos eh, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos dentro de ocho días en un nuevo entrenamiento Chao, chao, Bye, chao. a todos, bendiciones